¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Manifestación Mística. Soy Diego Ferrando. Y bueno, hoy les voy a hablar de un tema que de repente se me vino a la mente porque muchas veces me consultan, porque muchas veces me hablan de qué es la amistad y cuál es el significado de esta palabra grandiosa. Cuando hablamos de amistad hablamos de compartir amor, ¿sí? Fíjense qué grandiosa, fíjense qué importante, fíjense qué trascendental esta palabra. Y nosotros, claro, tenemos muchísimos amigos, o eso creemos que tenemos, porque nuestra realidad es que, de seguro, nuestros amigos son muy poquitos. Y si es que tenemos alguno que es importante y si es que tenemos algunos que es genuino, que es real, debemos de sentirnos todos muy agradecidos. De seguro esa persona y yo somos personas muy valiosas. Porque solo las personas valiosas, solo las personas profundas pueden llegar a tener verdaderos amigos. Ahora, con todos los amigos podemos tener una relación no es así, de hecho le llamamos relación de amistad pero eso es un error, eso es algo equivocado porque una relación es algo que se repite de manera mecánica, de manera permanente una relación es algo que vivo cotidianamente con la persona y ya sé qué me va a decir y ya sé qué va a pensar y ya sé cómo me va a juzgar y ya sé de qué forma voy a actuar y ya sé qué es lo que yo voy a provocar y eso realmente no ocurre en una verdadera amistad. Si yo realmente estoy compartiendo y dando mi amor a la otra persona, y si la otra persona está compartiendo y dando el amor de sí, entonces nos estamos dando. Hay ahí lo que se llama un vínculo. Un vínculo es compenetrarme, un vínculo es formar parte de la vida de la otra persona y que la otra persona forme parte de mi vida. Para eso debe de existir una aceptación total, absoluta. Para eso debe de existir una profundidad, que en una relación la mayoría de veces no existe. En una relación puede de seguro existir y existe generalmente, y esto es lamentable, en un matrimonio. Una relación puede existir y esto existe muchísimas veces en aquello que tengo con mis padres, con mis hermanos, con mis tíos. Es lo que llamo una relación familiar. Y claro, perdura a través del tiempo esa relación, pero perdura porque hay un interés, porque hay cosas en común. Perdura porque hay una forma que nos conecta. Una amistad está más allá de aquello superficial que me conecta. Una amistad existe y está porque realmente... Hay una elección de cada una de las partes. Una amistad existe porque estoy para ofrecer, para entregar, para dar. Estoy inclusive para acompañar a esa persona de manera incondicional. En una relación, en cambio, no. Cumples esto y haces esto y entonces, como llenas mis expectativas, entonces podemos tener un vínculo, podemos tener una relación. Claro, hay un interés común, hay un interés de cre hacer crecer la empresa, hay un interés de formar familia y tener hijos, hay un interés de sentirme orgulloso, de apellidarme de tal manera o de tal forma, hay un interés porque tenemos una clase social muy similar o estás por encima de mi clase social, entonces yo me acerco por ese interés y formo esa relación. La creo y la genero a través de mi insistencia, de mi acercamiento permanente de que la otra persona se acostumbre a mí pero luego cuando ese interés cambia luego cuando esa relación que he creado y he se ha gestado como es superficial ya empieza a deteriorarse, empieza a degradarse, empieza a romperse entonces ya me empiezo a alejar y entonces ¿dónde está esa supuesta amistad que existía? Nunca existió. Es verdad que muchas veces comienzo siendo amigo de una persona, sea hombre o sea mujer, y luego voy permitiendo que eso se vaya contaminando. Voy dejando, voy, voy eh, actuando de una manera que se va deteriorando, que se va dañando esa amistad y entonces me empiezo a cerrar y la otra persona se empieza a cerrar. Pero claro, yo ya he construido mucho, yo ya he generado mucho, yo ya he, me he mostrado al mundo de tal manera y entonces conservo la relación. Pero la amistad se terminó. Y cuando se termina la amistad, se pierde la espontaneidad, se pierde el juego, se pierde la risa, se pierde eso que hace, de eso que me conecta a la otra persona, algo que va más allá del espacio-tiempo. Cuando hay una relación, si ya no veo a esa persona, ya resulta que entonces es alguien desconocido para mí. Ya resulta entonces que ni siquiera me acuerdo que en algún momento o durante mucho tiempo compartí bastantes cosas con esa persona. La relación entonces es algo que todos nosotros tenemos, es algo que no digo que sea malo pero sí es algo que está muy por debajo a lo que es la amistad. Entonces, sintámonos nosotros muy bendecidos, muy elegidos, si tengo algún amigo, algún amigo que ha llegado a mi vida o que viene desde hace tiempo compartiendo y compartiéndose de una manera maravillosa. Debo de sentirme bendecido y debo también conocer y saber de que yo soy una persona especial, porque solo las personas especiales tienen amigos, Son las personas que son capaces de atreverse a ser sin miedos. Y cuando digo de dejar de lado el miedo, a lo que me estoy refiriendo es de que el amor vaya superando esos condicionamientos de poder mostrarme de poder ser no como los demás esperan, sino como realmente soy. Para que el amor empiece entonces a gestarse y a desarrollarse, debo aprender a conocerme, debo aprender a aceptarme a mí mismo y debo aprender entonces a poder expresarlo. Y de seguro, si tengo esa condición vibratoria, voy a atraer personas similares a esa condición que van a poder llegar a mi vida para instalarse de forma definitiva y amistosa y va a ser hermoso reencontrarse una y otra vez porque es gozoso encontrarse con las personas y convivir y compartir con las personas a las cuales yo amo en una de esas mi alma y mi corazón ha crecido tanto que puedo vivir algo así con aquella persona que le llamo mi pareja. Qué bonito si se ha llegado a ese punto. Y si hemos llegado a ese punto no es porque encontré a mi media naranja, no es porque encontré a aquella persona que entonces es complemento mío. No. Yo vengo a esta vida a medio hacer. Claro que sí, pero no voy a encontrar en el otro aquellas cosas que me faltan a mí. Yo me debo de completar, yo me debo de trascender, yo me debo de superar momento a momento. De esa manera entonces voy a encontrar esa otra persona que también está en esa vibración y en esa dirección. Y entonces voy a vivir algo hermoso porque yo ya me descubrí, ya me acepté y ya me reconocí como algo hermoso. No voy a pedir que la otra persona entonces cumpla, realice y haga a mis exigencias, a mis tiempos y a mis modos Aquello que yo espero Porque eso yo le llamo amor Eso es una tiranía, eso es un chantaje Eso es algo absolutamente pernicioso, negativo, dañino para la otra persona y para mí si yo en cambio he descubierto lo maravilloso de lo que es ser libre, lo sorprendente, lo mágico y lo fantástico de mostrarme así como soy para reconocer lo valioso que tengo y para mejorar aquellas condiciones todavía aún, por avanzar aún, por perfeccionar, porque todos nosotros tenemos muchas debilidades, Muchos bloqueos, muchos condicionamientos que aún no nos permiten. Si yo me muestro, si yo lo exteriorizo, si yo lo acepto, entonces ya estoy a punto de cambiar eso. Desde el momento que soy capaz de reconocer que tengo estos miedos, que tengo estas debilidades, ya estoy a punto de superarlas. Ya estoy en el último tramo para poder alcanzar esa libertad de vivir el amor. Porque recuerden ustedes, o es miedo o es amor y solo los que poseemos y tenemos amor podemos tener amistades y entonces las relaciones que tengamos las vamos a seguir sosteniendo porque claro no todas las personas son capaces de vivir en amistad, de vivir en amor pero con aquellos que es posible entablar y tener un vínculo profundo con aquellos, aquellas almas y aquellas personas que ya están en condiciones entonces de acercarse a mí, van a ir sumándose en mi círculo de amistad. Y entonces es bonito tener una vida llena de amigos, porque los amigos estamos todos para apoyarnos, para ayudarnos y no para competir y no para aprovecharnos, y no para utilizarnos. Vayamos incrementando los amigos. Y cuando tengamos relaciones, tengámoslos de la manera más sana posible. Sí, es superficial, pero yo jamás tendré la intención de dañar a esta relación superficial que tengo. Es superficial porque no puedo ir más, no puedo ir más allá. Es superficial porque, porque no me dan los tiempos, los momentos las condiciones pero jamás lo dañaré y mi corazón siempre estará abierto a aquellos otros que tienen el corazón abierto y formaremos una maravillosa amistad basada en, la, en el amor en la sinceridad y en la lealtad muchísimas gracias y hasta el próximo video